chanclazo. ¿Sabes qué? Hagamos la tarea de ciencia mejor. Ok. Ok. En esta vamos a hablar de anatomía. De anato suya. ¿Cómo que anato suya? Te dije anatomía. Sí, mamá. Yo sé que es suya. Que no es mía. Por eso, anato suya. Repetí conmigo, potato. Anato. Anato. Mía. Decir mía. Mía. ¿Ya ves? ¿Ya ves que era fácil? Ajá. Entonces, anatomía Anato suya No, no, no Si les gustó el video no olviden suscribirse Yo me voy a ir a llorar un rato Hey Creeper Hay algo que quería preguntarte